El nombre es suyo y... José Luis Vargas Sánchez Bien, mi hijo es un prospecto de béisbol eh, Viene de su programa de béisbol y después va a mi casa y va a comprar algo En una pasola bastante vieja que compré hace un tiempo Y él fue a, a comprar un pollo Y mientras iba, la policía estaba en una esquina Y lo montó sin preguntarle quién era ni nada si ahí lo montó en la pasola cuando lo monten la pasola, que van durante todo el camino, eh, le dice que él es estudiante de la universidad, que además que está en el programa de béisbol, es estudiante de la universidad. Y ellos le dicen, eso no te va a salvar. ¿Usted cree que es posible que un muchacho de 17 años que está estudiando en la universidad, que la policía le diga que la universidad, que él estudie en la universidad, y que eso no lo va a salvar? ¿De qué? Si él va a comprar algún pollo, y él le dice que él no ha hecho nada. Un muchacho decente, ahí se va preso, y lo peor de todo es que ellos todo el camino le van diciendo que eso no lo va a salvar, que eso no lo va a salvar. Y me lo pasean por todo el pueblo, por todo el pueblo, en, en La Guagua. Y cuando llega allá, lo ponen en el departamento de Dicrín y entonces me le tiran fotos con casco, sin casco. Pero quiero que sepa la gente del Dicrín y de la Policía Nacional, ellos me alegan a mí allá. Que esas fotos son nada más para enseñárselas al general para decir que ellos están trabajando. Si ellos de esa forma que trabajan, que agarren todos esos delincuentes y ladrones que están por ahí por la calle, y a esos son los que ellos tienen que agarrar y demostrarle a la general y a quien sea, que ellos están trabajando agarrando a los ladrones. Ahora bien, si lo del departamento del DICRIN trabajan de esa forma, buscando chivo expiatorio para hacer lo que les dé la gana con la juventud que quiere estudiar, y decente, que está trabajando y que está tratando de formarse, que tenga mucho cuidado, que ese joven es mi hijo, y yo soy José Luis Vargas Sánchez, profesor y licenciado en informática, e instructor de deporte también.